Hui, 27 de marzo, davant la continua manipulació que fa valencianos a través de la radio Televisió Valenciana, uns manifestants anònims i apolítics hem decidit fer públic el nostre rebut davant la seu de Radio Nou. Es per això que hem llegit, en leído, en alta, un manifesto y en guardado un minuto de dol per el amor de la veracidad a nostres medios de información pública. Estamos viviendo un momento histórico sin precedentes en nuestra democracia. La indignación se ha transformado gracias al apoyo masivo de los ciudadanos. En esperanza de cambiar lo que tanto nos indigna. Vamos a necesitar energía, valentía y ganas de trabajar en un proyecto común. Para evitar que la fuerza de este movimiento de, so de sociedad civil sea fogati fogatizada o manipulada por los elementos ajenos a él, proponemos un decálogo de medidas concretas que, de llevarlas a cabo, nos conducirán a la democracia plural y justa que exigimos. Respeto real a los valores de justicia, libertad, igualdad y, plurali y plurali pluralismo. De las asignaciones económicas y privilegios de los cargos públicos. Incapacitación permanente de los condenados por corrupción para poder volver a presentarse a unas elecciones. Sí. De manera que se garantice la, de, la representatividad y, y proporcionalidad eh, ciudadano. Que no se discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social. Permitiendo la entrada de los partidos minoritarios y acabando con el bipartidismo. No a la barrera del 5%, la más alta de todo el Estado. Profundización en los mecanismos que permitan a la ciudadanía ejercer la democracia directa, como referéndums, en los casos de decisiones socioeconómicas importantes. Simplificar los mecanismos para presentación de iniciativas legislativas populares. Imposición de la consulta popular obligatoria y vinculante para la elaboración y aprobación de los presupuestos municipales, autonómicos y estatales. Modificación y creación de mecanismos de control que aseguren la estricta separación de los poderes públicos. Asegurar la absoluta independencia del poder judicial. Consideración como bienes de utilidad pública, los servicios de primera necesidad para, para la ciudadanía, como energía, redes de comunicación, alimentación, transportes y bancas. Prohibición, por tanto, de los monopolios y oligopolios privados en suministro de estos bienes. Derecho al trabajo digno, estable y de calidad. Prohibición de los ERES en empresas con beneficios. Derecho de toda la ciudadanía a prestaciones sociales públicas que aseguren una vida digna. Establecimiento de mecanismos ciudadanos de control de la gestión pública que eviten la corrupción política. Control ciudadano de las actividades económicas de los cargos públicos y establecimiento de un sistema de incompatibilidades que imposibilite el ejercicio y el lucro por actividades públicas y privadas. Establecimiento de un sistema fiscal, fiscal progresivo. Establecimiento a nivel global de un impuesto a grandes fortunas y a transacciones financieras especulativas. Desaparición inmediata de los paraísos fiscales. Control ciudadano de las prácticas de las entidades bancarias. Prohibición de las cláusulas abusivas. En particular, respeto de las hipotecas. Y a estar un minuto de silencio. Nos se esperando que se pueda recuperar un espacio de comunicación público. ha contado nada, que nunca nos ha preguntado nada, y no mira a nadie. Nos piden propuestas quienes tienen millones y millones, a, quien tenemos a quienes tenemos carpas y cartones, precariedad, paro, deudas y más deudas. Nos piden propuestas porque el poder ya no son ellos, el poder somos nosotros y nosotras. Nos, nos piden propuestas porque tienen prisa, tienen prisa porque tienen miedo, porque estamos aquí. Pero nosotros y nosotras no tenemos prisa. Porque el tiempo ahora ya no es suyo, el tiempo es nuestro. Tenemos paciencia porque sabemos que va a crecer. Tenemos paciencia porque no tenemos miedo. Todos a la campada. Muchas gracias. El pueblo, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Y eso que habéis hecho que levante el manto del pueblo.